Como les dije, esta tarde, Ubaldo, Ubaldo Luna estuvo entrevistando al escritor Isaac Castro. Él ha escrito un libro hermoso sobre la vida de Alejandro Socol. Eh, escuchamos la entrevista. Estamos en esta tarde de febrero, calurosa tarde de febrero, aquí en la ciudad de Burlingame, Una ciudad surcada por talentos, por música, por poesía, por literatura... Y quien está con nosotros es Isaac Castro, reconocido hombre, no solo de los medios, sino fundamentalmente de muchas expresiones que han tenido que ver con la cultura en esta zona oeste de la provincia. Alguien que, por ejemplo, nos dejó este libro que estamos aquí contemplando, que tiene que ver con una persona que a la vez atraviesa el presente, la vida de todos los que somos de Burlingame, como es el caso de Alejandro Elbocha socol Sokol especialmente, en el último mes de enero. Venimos de actividades que han tenido que ver justamente con recordar la figura del Bocha y, naturalmente, para asomarnos un poco más al personaje, de ese que todos tenemos alguna que otra anécdota dando vuelta, qué mejor que hablar con el propio Isaac. Isaac, ¿qué tal, cómo estás? Hola, Osvaldo, buenas tardes. Eh, bueno, hablábamos, enero es un mes que tiene que ver con la llegada y con la partida del Bocha. Sí, es un mes en partida doble. Y por suerte lo que yo noto, no sé si vos compartís las sensaciones, que cada año que pasa es como más grande, ¿no? Ese recuerdo para Alejandro. Sí. Tanto en la, en la fecha que se conmemora su fallecimiento, el 13 de enero, como, como sus cumpleaños el, el, 30, el 30 pasado. ¿Y por qué pensás que eso se da de esa forma? Bueno, en primer lugar porque era una persona que en vida era muy querida, sí. eh, y segundo porque me parece que también él representa algo que, que cada vez es más difícil encontrar, ¿no? Que es la, la, la figura de rock tal y como la conocíamos nosotros. Me parece que el rock es una música que está en un, en un momento de transición o, o, de, o, o buscando sus canales de... de de permanencia, donde quizá eh, la industria musical está ocupada por otras expresiones. Entonces, a, al cariño de por sí que su figura despertaba, se le sube un componente, creo que romántico ¿no? y nostálgico, y eso me parece que, que tiene que ver, o está en juego a la hora de... De, ...de pensar la magnitud de su recuerdo. La semana pasada se inauguró una estatua de recuerdo al bocha, lo contábamos recién... ...en Remedios de Escalada, de Jaureche, a metros de la estación del ferrocarril de San Martín... ...y una de las palabras que uno encontraba en la gente de distintas edades... ...que estuvo acompañando esa actividad era que el bocha era un tipo auténtico. ¿En qué se traducía esa autenticidad? Bueno, principalmente en no, en no haber nunca eh, construido un personaje que lo alejara de la vida, de la vida pública y cotidiana. ¿no? Nosotros tenemos naturalizada una casi como un mandato de que, de que el artista o, o, o la persona que se dedica al espectáculo es alguien que no tiene que ver con nosotros, con lo mundano. Tenemos una imagen asociada siempre a las luminarias, a, a las revistas, al glamour y Alejandro se encargó de cultivar un perfil que no tenía nada que ver con eso pero nada que ver con eso verdaderamente claro. porque hay muchos artistas que predican esa presunta autenticidad o, o eh, esa, esa humildad ¿no? esa sencillez y cuando uno descarga un poco se da cuenta de que no es tal okay. sin embargo en el caso de Alejandro él lo, lo militó en carne viva lo llevó hasta las últimas consecuencias con todo lo que eso implica y entonces la gente lo valora y lo recuerda. Uh -huh. A la par de lo que generaba como artista, se encuentra esa característica de sencillez y de cercanía. Y eso es contados con los dedos de la mano cuántos artistas en la cultura popular argentina pudieron mantenerlo y demostrarlo. En el libro, vos justamente a propósito de esa referencia de un tipo auténtico, indagás mucho, uno hubiese esperado de primera mano que los testimonios correspondieran quizá a las expresiones más conocidas, en las que estuvo el Bocha, como Sumo, por ejemplo, abrevar en la gente de divididos o en las pelotas, cosa que hiciste, pero que además le añadiste testimonios muy valiosos de gente que por ahí no son grandes nombres para el mundo, fuera de Burlingame pero en lo local son muy impactantes. ¿Cómo fue ese laburo? Bien. Bueno, cuando, cuando decidí escribir el libro, una de las, eh, de las primeras decisiones que tomé fue no hacer una jerarquía de testimonios, ¿no? eh, basarme en, en, en las historias más ricas, las que mejor lo retrataran y obviamente las, las que mejor lo, lo, lo, lo pintaran a él, ¿no? tanto como, como artista como, por, como ser humano, y me di cuenta de que si yo quería hacer eso tenía que ir a, a todos lados, ¿no? y ahí no importaba que el que me diera el testimonio sea un músico conocido que haya tocado con él, o este, el vecino de la esquina. Claro. Y eso me permitió, por suerte, llegar a un montón de historias que si no hubiese sido de otra manera, nunca hubiese podido recopilar para el libro. Claro, el valor estaba en el testimonio, más allá de quien te lo dijera. Claro, claro. Y, y así pude tener un montón de cosas valiosísimas, por un lado, y por otro lado también puse, pude reconstruir su historia, ¿no? Ajá. Su historia que, paradójicamente, si bien, como dijimos recién, una persona muy sencilla, y a la que se podía llegar muy fácil, su mapa de vida, su itinerario, eh, geográfico, artístico, eh, no, no estaba muy claro, ¿no? Pienso, en mi caso, cuando yo empecé a escuchar a las pelotas, que era adolescente, yo no, no entendía nunca, pero no, pero él es de Parque tierno pero ¿cómo que está en Córdoba? ¿Cuándo se va a Córdoba? ¿Dónde vive? ¿Son de allá? ¿Están en dono? ¿Están acá? pero quién se fue primero de la banda, cuándo, no, es, es, todas esas cosas que uno como seguidor de, de cualquier banda que le gusta quiere saber en este caso con el agregado de que, como dijiste vos, es, es un vecino, es alguien de acá de Úrnica de eh, bueno, eso se constituyó en un, en un desafío, ¿no? y bueno, y, y, y parte de poder haber hecho el libro tiene que ver con tomar la decisión esa de ir a todos lados y, y recopilar todos los testimonios posibles, ¿no? hicimos más de 70 entrevistas para el libro, la gran mayoría quedó dentro y creo que el resultado es, es positivo. ¿Y dentro para uh, Un café, un cortadito, una soda, una soda, una soda, soda. soda. Eh, hay indudablemente... Eh... Cuando uno parte en el laburo en el que se trate, sobre todo, en lo que tiene que ver con los medios, con la comunicación, uno se empieza a hacer preguntas. Eh, ¿Te quedaron muchas preguntas pendientes o llegaste a muchas respuestas en el caso de, del Bocha? Bien. Eh... Muchas preguntas pude responder sí. eh, y me quedaron otras. Ajá, me quedaron otras. Eh, Algunas que pude responder, por ejemplo... Y, y, y creo que es, es de la parte del libro de la que estoy más eh, satisfecho o orgulloso, sí. aunque, aunque soy autobombo. Muy eh, bien. Es eh, todo lo que tiene que ver con la etapa mormona, eh, que es el segundo capítulo del libro... Sobre todo gracias a la gente que lo conoció en ese periodo Pienso Mario Lastarria Que me ayudó muchísimo a reconstruir ese periodo claro. Que es el que menos se sabe Porque si uno hasta el día de hoy googlea Alejandro Socol sí. eh, Información detallada de es, es muy poca Es muy poca Sobre en... todo de esa etapa y esa que etapa. se cuenta como de pasada no Se sí, hizo, se dejó, se hizo dejó la banda. Incluso uno agarra la, la, la, la bibliografía oficial De, de, de, de Sumo por ejemplo sí. Agarrás el libro de Polimeni Y agarrás el libro de Oscar Jalil y te dice que Sokol se va de sumo porque se hace mormón, Punto. Sí, sí, eh. esa era la frase, claro. Y después también está muy difundido un dato que es erróneo, que eh, Sokol es salvado por una banda de mormones, ¿no? Que, que los decolorantes son una banda de mormones que recluta a Sokol, claro. cuando el reclutamiento es al inverso. El que convierte en mormones a los músicos es Sokol. Claro, ¿Sí? claro, claro. Y Socol no abandona la banda esa para, para irse a las pelotas. Los decolorantes eh, se, Los decolorantes, no, primero, perdón, Socol, confundieron nombres, la banda Socol como sigla, sí. eh, pacta su disolución porque los integrantes van a irse a misionar. Claro. ¿no? Y ese es un dato que quizás puede parecer pequeño ahora, uh -huh. ¿no? Pero cuando uno, insisto, está sí. en esa afán de querer saber la verdad, de en su ídolo, sí, sí, sí, claro, ¿no? obvio. Eh, se convierte en un dato paradigmático. Paradig paradig eh, entonces, bueno, creo que todo ese periodo a mí me, me, me, me brindó muchas respuestas. Y después eh, tengo preguntas, claro. Tengo preguntas que algunas traté de traté de, de, de contestar en el libro y otras las, las, las, las, las, eh, las manifesté para que las, las pensáramos todos, ¿no? Okay. Que por ahí tiene que ver, obviamente, con, con su última etapa, ¿no? Eh, preguntarnos... Eh, si pudiéramos haber hecho algo más por él incluyo ¿no? este, eh, o, o, o, o cómo hasta dónde termina el respeto por la libertad individual y, y dónde comienza eh, la obligación de intervenir en ella ¿no? Sí, sí. Eh, que son cu cuestiones muy íntimas eh, que a la vez siempre eh, cuando uno las piensa se siente que está al borde de violar la, la intimidad. ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, hay como un montón de cosas que uno quiere saber y que se pregunta. Hay eh, El caso de los últimos tiempos de Alejandro tiene, tiene muchos puntos de contacto con lo que le pasó también a Luca, Luca Prodan, la banda que, que, que ambos, en la que ambos participaron desde su, su nacimiento, como fue el caso de Sumo, ¿Qué puntos de contacto encontrás entre un personaje, más allá de la procedencia, el origen de uno, y el derrotero, la vida que tomaron después? Bueno, me parece que eh, lo, lo que más los, los emparenta es este desinterés por, por, por la fama, ¿no? Por la fama, por el éxito comercial, por lo mediático, y cómo conforme a su éxito mediático, ¿no? ellos se sentían cada vez más alejados del hecho artístico. Eso me parece que nos emparenta muchísimo. Eh, a, más, a mayor repercusión, ¿no? La música de ellos, eh, más apartados de eso ellos se mostraban. Eh, y volvían a, a quizá a un modo más artesanal, ¿no? A tocar con la guitarra cualquier lado, a hacer canciones más chiquitas, a, a salir del gran circuito, ¿no? Eso me parece que es crucial. Uh -huh. Eh, vos planteas en el libro y, y lo señalás y haces varias salvedades respecto al tema de, de no alentar la cultura del reviente ¿no? que en muchos casos digamos, Sokol fue lo que fue pese a todo lo que le tocó sufrir y padecer y no gracias a eh, eso pega en el público también pensás que existe esa conciencia o todavía alentamos ciertas conductas extremas de, de las personas que veneramos ya e inclusive la llegamos a idolatrar por eso Mira, pese al, al momento que desde mi mirada atraviesa el rock, yo siento, siento que hay un cambio de conducta en el público. Yo siento que eso no es tan celebrado. Siento que hay una... hay una eh, romantización que se encuentra retirada del exceso, ¿no? Eh, también tiene que ver, me parece, con que el rock se volvió parte de una industria mucho más grande y, y forma parte de la cultura de entretenimiento. Entonces, yo creo que el público ha cambiado ciertos hábitos, sobre todo de devoción, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos muchos, muchas víctimas de eso. Claro. ¿No? Claro. Sí, pienso en, en Piti Álvarez, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, yo creo que hay un cambio grande, también hay un gran cambio en, en estas, en las, en las antiguas rivalidades entre las bandas, ¿no? Sí. Aquel, aquel viejo Soda Redondo Redondos no, creo que no, no existe más. Tampoco existe la discriminación entre tribus. Yo me acuerdo, no te estoy hablando hace muchísimo, te estoy hablando hace 15 años atrás, todavía había incono entre los punks y los heavies, ¿sí? eh, o iba a salir una banda y se insultaba a la otra. No, no, por suerte eso ya eh, no pasa, o pasa muy poco, no se nota, y ha habido un cambio de público. Eh, y respecto al principio de la pregunta, eh, en el libro hice un gran esfuerzo para que se note lo que vos decís, ¿no? Uh -huh que Alejandro era un gran artista por lo que transmitía en vivo, ¿no? Este, a pesar de... No, gracias a. Uh -huh. eh, y que bueno, eh, puedes, una cosa es tener una personalidad este, eh, extrovertida, ser ocurrente, ¿no? Sí. Y otra cosa, bueno, es, es sucumbir ante, ante una enfermedad, ¿no? Un problema que condiciona tu vida. Uh -huh. Y bueno, traté de... de de abordar ese tema con, con, mucha, con mucha seriedad y respeto, pero creo que dejé muy en clara mi postura con al respecto. Eh, ¿y, ¿Y por qué pensás que, pese a ser, haber sido un tipo tan querido, no solo por la idolatría, sino personalmente, no hay un solo testimonio en los que no se coincida respecto a, a la clase, a la buena persona que era Alejandro Sobol? ¿Por qué pensás que eh, artistas de esas cualidades, de esas calidades, y tan buenas personas terminan teniendo esa soledad. Y es difícil dar una respuesta a eso. Yo creo que, que el arte o, o, o, la, o la posibilidad de dedicarte a, a, a hacer música, en su caso, es, es una, una circunstancia, ¿no? Yo creo que todos tenemos este, ángeles y demonios, todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos nuestras cruces, ¿no? Y después eh, es un poco nuestra experiencia de vida, eh, qué faceta eh, saca la luz, ¿no? ¿no? No hay mapas para vivir, creo, ¿no? Y él fue una persona como cualquier otra, pero que tuvo la, la virtud, el don de, de conmover a través de una personas artísticas ¿no? Y en su caso, bueno, eh, evidentemente hubo algo ahí que, que, que nunca permitió eh, que sea pleno del todo. Que lo arrastró a, a, a esos infiernos que, que todos conocemos. Eh, me imagino, hablábamos antes de anécdotas, de historias, de gente compartida, del valor que vos le dabas al testimonio, más allá de quién, quién te, te lo dijera. En lo personal todos tenemos los que en algún momento, recién mencionabas la banda Sokol con las siglas y en un viejo programa de un querido amigo con el Pollo Mañaco, uno que iba a esos programas y que participaba a veces, eh, tuvo la suerte de verlo en la vieja FM Triac frente a la plaza de Burlingame, a esa banda Sokol haciendo casi canciones a capela en el estudio, una maravilla realmente. Nos cruzamos esa vez con Alejandro y Alejandro era un tipo que te veía vereda de por medio, o calle de por medio, y te chistaba él para saludarte, una cosa extraordinaria, yo no soy músico, no compartí, no era mi programa. En tu caso, ¿por dónde pasaron esa, esas ah, historias, esas anécdotas, Hola. y cuánto te guardaste para no ser autorreferencial todo el tiempo? Claro, bueno, eh, y tengo varias, eh, a ver, siempre recuerdo una que mediados 2001 estaba en la escuela técnica, eh, no teníamos un peso. Imagínate que era la época, la época fuerte de la rúa y, y, y nos enteramos que tocaba, que tocaba, eh, tocaba Alejandro, tipo solista, eh, con cabeza de chola, sí. en el Dorado, ahí en, en Capital. Creo que era Bernardo y en la calle. Era junio, julio, hacía muchísimo frío y, y bueno, yo me imaginé dije, bueno, este, bueno vamos, vamos, vamos a verlo. Vamos, claro. Y imagínate, 2001 yo tenía 18 años y me acuerdo que nos, nos fuimos allá, eh, nos tomamos el tren, llegamos al Dorado y no habría mucha gente. Habría este, 20 personas y estaba tocando la banda que habría y bueno vos estabas esperando y tal y un momento me de vuelta y estaba Alejandro parado al lado nuestro. Y a mí me parecía muy, muy chocante porque era, un, era el tipo de una banda que yo había visto en obras el año anterior. Claro, ¿no? Dice, claro. Verlo parado al lado tuyo era como muy fuerte. O ir a comprar algo a la barra y que él está el junto tuyo comprando <risa> y te salude sí. como si fuese alguien más del público. Sí, sí, sí claro. Y, y dos minutos después verlo tocar un tema de sumo con la guitarra casi a capela eh, era impresionante. ¿no? Y, y, y te hacía sentir un privilegiado también porque sabías que eso... En tiempo presente Iba a ser algo que vos empezás a recordar un montón Ahora me acuerdo de eso sí, sí, No sé, claro. me acuerdo otra vez, rapidito eh, Estábamos en La Fuente, dos, año 2007 Ella se estaba por ir de las pelotas Y en esa época todavía nosotros teníamos una banda Una banda de barrio, la difusa Y, y habíamos ido a tocar con otra banda de Una banda de... De, de, de, también de Morris, que no me acuerdo el nombre ahora y me acuerdo que estábamos todos ahí, había tocado una banda después tocamos nosotros y de repente avisan que había llegado a Alejandro que tenía que tocar sí. la batería entonces la tercera banda que no me acuerdo cuál era, él lo dejó subir subió, tocó, la batería tocó, la, tocó dos temas y después cantó dos temas cantó un tema de las pelotas y cantó un tema de Sumo es la Fuente no que éramos sí, sí, sí, 42 ¿sí? ¿no? Eh, e insisto con esta idea, porque en, en, una cosa es la historia del 2001, sí. que era una. O era. Las pelotas era una cosa, pero ya en el 2007 las pelotas era la banda. Claro. ¿no? La banda que, que cerraba festivales. Que al mismo tiempo se iban dividiendo esos No, caminos, sí, ¿no? sí, claro. Ella está acá en, con un paso <risa> afuera. Pero bueno, es, digo, esas incursiones en la cotidianidad de Urlingan, yo fui testigo muchas veces. Todos fuimos acá testigos. Veces. Yo cuento esa por pues, si no me acuerdo sí, ahora. Sí, ¿no? claro, claro. Eh... Creo que en el, ahora no estoy seguro, pero en el libro creo que lo cuento, que, que la, la, la primera vez que a mí me dan para escuchar máscaras de sal, ¿no? Que, cuya tapa es de, es de cartón, me la presta un compañero y cuando yo abro el, el, la, la, el, el, el librito, veo que está firmado por él, ¿no? Todo dedicado. Y yo pregunté, por qué está dedicado? Claro, sin tipo es de acá, ¿no? No sé, cuando uno tiene 13, 14 años, pero ahí no lo dimensiona. Sí, sí, claro, claro. Eh, y bueno, esa es. es esa cosa de, ser, de saberlo cerca, uh -huh. que tenemos el privilegio de sentirlos de Burlingame, sentir con ellos como con divididos. Sí, lo claro, tenemos cuando claro. lo y los que son un poquito más grandes consumo. Claro, por supuesto, ¿verdad? por supuesto. Eso es algo que nosotros lo tenemos un poco como internalizado, pero sí. es un privilegio para los que nos gusta el rap. Y por ahí gente que no es de Burlingame, cuando le contás que sos, las referencias son esas bandas y todo el mundo eh, te siente parte de alguna forma de eso. A mí me claro, ha pasado estando claro, en Uruguay, claro. por ejemplo compartiendo algunos días con un chico de la música, cuando se enteró que era de Hurlingham, a mí. A pedirle, a pedirme anécdotas de Sumo, de luca, claro, de las pelotas, de vidrio. Claro, eso es muy fuerte, es claro, muy identitario claro. y bueno, uno hincha el pecho. ¿Y por qué claro. pensás que se dan ese tipo de fenómenos en Ullingham? Si bien cada región del conurbano, de la provincia tiene lo suyo, pero los que estamos acá en este rinconcito nos sentimos un poco más arriba en eso. Sí, bueno, en primer lugar por la cantidad de bandas. No sé, yo, yo desafío a, a, cualquier a cualquiera de los 135 municipios que hay, ¿cuántos tuvieron tres bandas que han llenado obras? Claro, claro, claro. Tres bandas de rock que han obras. Eso lo desafío. Claro. ¿Cuántos tuvieron tres bandas que están en el top 20 de bandas importantes de rock argentino? Yo diría top 10, pero por ahí suena sí. como muy fanático. Sí, claro. ¿Pero quién va a negar que Sumo es una de las diez bandas más influyentes del rock nacional? Sin duda. ¿Quién va a cuestionar a Divido? Que está a tres meses de hacer un Vélez. ¿Quién va a hablar de las pelotas que construye una carrera impresionante? No. Digo, Esas tres bandas, ¿no? es, es, es, es fuerte. Y además fueron, fueron tres bandas que me parece tuvieron en su propuesta un, una conexión con... con con lo que ahora se llama conurbano, digamos, que a mí sí. no me gusta mucho porque está un poco apoyado, pero. Pero con, desde otro lado, ¿no? Claro, tuvieron un vínculo con el conurbano. Tiene una cuestión de pertenencia a esas bandas. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. Eh, desde la poética, desde la música. Pensemos en la cantidad de letras que estas bandas tienen donde hacen mención a cuestiones geográficas, cuestiones sí, locales. Sí, pues claro. Eso aparece y eso genera una conexión. Sí, está bueno escuchar que te hablan de Paso morales, que claro. te hablan de personajes. Sí, ¿no? que, que nombran a T6, claro. que nombran a te, que nombran a la Estación de un, a William Morris, claro. o que nombran a un personaje que uno conoce. Claro, claro. Sí, sí, sí, naturalmente. Y vos fijate cómo eso que en nuestro caso se.. En nuestro caso deviene en un guiño, en un guiño, en un guiño local, trasciende. Trasciende lo propio de, de nuestro partido y después ya se convierte como en una canción que forma parte del repertorio y que les gusta a todos por igual. Porque sí. cuando yo estoy toca Paisano de Burlingame, uh -huh. pasa algo especial en esos sí, recitales. Sí, sí, claro. Eh, y yo estoy seguro que los, las 8.000 personas que están ahí no son todos de Burlingame. No, no, no, porque. O supuesto. cuando tocan Pepe Luí, no. Sí, sí, o. o ¿Cuántos claro. saben que Pepe Luis era de acá? No sé. Claro. Eh, y lo mismo que con, con las pelotas, ¿no? Cuando claro. tocan tu can pasa algo que no pasa. ¿no? Eso de pintar la aldea lo, lo hicieron tan muy cual, bien. Tal cual, tal cual. Desde de, de lo, de lo particular llegar a la universal. La, nuestro nuestro Amy Road es opalina. Claro, por claro, claro. Sin <risa> duda, claro. sin duda. Eh, ¿Qué te quedó pendiente de, de, del libro si es que quedó alguna cosa que vos decís? Bueno, por acá me hubiese gustado profundizar o... Eh, mirá, me contaron estas historias y por ahí podría haber enriquecido. Bueno, mirá, eh, sin temor a exagerar, yo creo que desde que el libro salió, uh -huh. la cantidad de historias que a mí me han contado y que yo recibí sí. son suficientes como para hacer un socol 2. Claro. Se podría hacer un socol 2 tranquilamente porque es impresionante la cantidad de gente que vino. Y no sabes lo que viví. O sea, cada uno, tiene, cada, cada uno tiene su historia. Absolutamente. Algunas increíbles, qué sé yo, o sea desopilantes. Eh, eso, bueno, yo cada vez que escuchaba decía, bueno, ¿por qué no lo supe antes, no? Claro, claro. Le dediqué mucho tiempo, pero también sí, era sí, infinito, sí. si no. Uh -huh. Y después, como cuenta pendiente, bueno, me hubiese gustado lograr entrevistas que, que, que, que, me, que me fueron esquivas, ¿no? Qué sé yo. Me hubiese gustado hablar con Germán. Pude hablar con él, pero no, no quiso, no, no quiso formar este, parte del libro. Eh, me hubiese gustado hablar con Armedo, con Diego, pero bueno, tampoco, tampoco se pudo. Eh, y algunas personas que yo sé que, que, que, que han tenido vivencias con Alejandro muy fuertes y que y que por ahí me, me recibieron pero sí. no, no, no, no, no, me, no me brindaron su testimonio o no me dejaron desgrabar la conversación. Sí, en el caso de, de Germán o de Diego Arnedo que son fueron parte fundacional de Sumo, sí. todos ellos de Úrnica eh, ¿con qué tiene que ver eh, eh, esa posición? respetable por supuesto, no desde luego bueno, en el caso de Germán él, él me dijo que, que él no, no, nunca, nunca había hablado de Alejandro y nunca iba a hablar con respeto a su a él, a su familia lo dijo varias veces y también lo ha dicho en medios y de hecho nunca, sí. nunca habló no, yo supongo que tiene que ver con esta, esa suerte de, de, de rivalidad o dicotomía o de acusación que hay hacia él por parte de los seguidores históricos ¿no? de, de, Sokol, de Sokol. respecto a lo que se hizo o no se sí, hizo sí, en el que, último tiempo. Yo que poner eso, dar una clausura a eso. Y en el caso de Diego, bueno, es más complejo, que ellos, ellos son más herméticos. Diego Él, no habla de nada, no de nada. Diego no <risa> habla de nada, ni de chacarera. Pude hacer llegar el pedido, pude irte que acá todos tenemos contactos. Eh, tenemos contactos, ¿viste? Pero bueno. Eh, pero Diego, Diego es imposible, Diego es imposible. Germán sí, eh, no, no. me respondió, hablamos. Sí. Eh, antes de que salga el libro, pero bueno, no. eh, me dijo ah. que no. Eh, por suerte yo a él lo había entrevistado, entonces yo, yo ya tenía algo de él, algo de, de algo archivo. De, archivo. Claro. Y, pero bueno, al principio eso obviamente te, te desanima, pero después cuando empecé a, a, a, a ver todo el otro material que iba surgiendo, viste, mm. volvió el entusiasmo. Y también me di cuenta de que había muchos grandes libros de, de rock que a mí me gustaban mucho y que no necesariamente siempre tenían que hablarlos. Los protagonistas. No, no, no claro, obvio. Entonces obvio. eso me animó, no porque el mío siempre al libro de rock Pero sí como como eh, eh, punto de partida. No, en... Siempre lo, lo, este tipo de laburo, primero en el caso de tu libro, es un gran libro. Pero además, creo que cumplen el doble rol de ser un disparador de muchas cosas que van surgiendo. Vos recién contabas todo lo que aparece después de la edición del libro. Y además, también para que cada uno cuente, si tiene ganas, su historia sobre su vida. Mira, vos fijate que no no, no no pusimos biografía, nada, porque mm -hmm. con, hablamos mucho con el editor. Que de paso lo nombramos, que es Ignacio Portela y todo eso está. Sí. Eh, no es una biografía, ¿no? No, es no, no claro. Eh, Marcelo Vitar. Sí. que gentilmente hizo el prólogo, ¿no? Él dijo es una aproximación a la vida y me gusta pensarlo así, un punto sí, de claro. partida para que haya, eh, ojalá que aparezcan otros libros, ah. ojalá que otra gente quiera contar cosas de Alejandro. Este, yo sé que hay proyectos de libros de él en marcha, sé que he escuchado que hay hasta películas en marcha. Sí, hay un, este, hay un documental, ¿no? Eh, sí. hay, hay de todo eh, y a mí me pone contento que pase eso. Absolutamente. Ya eh, es, es eh, esto es una, una, una forma de, también de devolver todo, todo el, el afecto Es una prueba de admiración hacia su música este... En eso, en eso te, te quiero detener Porque vos sí. marcás en el libro Primero todas esas historias que hablan de un personaje ¿no? de, de, de un tipo que teniendo el acceso a, a la fama que había tenido A la llegada que había tenido y demás Era un tipo más del común, un tipo del llano pero nunca dejás de marcar algo que, que, a, todos nos, que a todos nos acercó a Alejandro antes que al personaje y es que se trataba de un músico de la Gran 7, Un tipo con una intuición artística como sí, pocas. Sí, claro, claro. Bueno, a veces parece que lo pasamos por alto porque no, yo lo doy por sentado, pero bueno, sí. o sea, ¿por qué, por qué hablamos de Alejandro? ¿Por claro. ¿Por qué, ¿Por qué nos impacta este carisma? Bueno, nos impacta este carisma porque era un artista detrás que tenía una forma de hacer música muy intuitiva, sí. muy, muy visceral, muy en carne viva, eh, que verdaderamente lo, lo hacían diferente del resto. ¿no? Sí. Tiene una capacidad de transmitir que era sorprendente. Eh, en uno de los testimonios, que es uno de los que más me gusta, Sebastián Schattel, sí. tecladista de las pelotas, que compartió 20 años con él o, o un, poco, este, un poco menos, eh, él dice ¿no? que él, él tenía la capacidad de, primero, de mirar a la multitud y hacer que cada uno se sintiera mirado este, me, así mismo. me está cantando a mí. a mí. Y segundo, era como un, como un este, acelerador de partículas, ¿no? La sensación de, de tristeza la potenciaba y la sensación de rabia la, la, la hacía más grande, ¿no? Y, y eso es, es, es un poco inenarrable. Eh, difícil de transmitir y yo traté de, de ponerle palabras hasta donde se pudo porque claro. yo me imaginaba y recordaba cosas y, y estaba ahí escribiendo y, y era difícil para lo que te pasaba. Sí, claro. No sé, estar en cemento 4 de la mañana y apagaba las luces y salía Alejandro era, era fuerte, ¿no? O ir a Face City y este, mirar el lugar que te digo. Sí, sí, sí. Claro. No te estoy diciendo el gran Rex. No, no, no. Claro, eh, claro. No sé, hablarlo del Defensor, qué sé yo. Sí, sí. Eh, era terrible, y también me lo obras, porque así como funciona esto lugares chicos, o verlo en un cosquín, o verlo en un, o verlo en un, en un Quilmes, o verlo en un Pepsi. Eh, y algo hermoso, y también era algo que lo hacía diferente al resto, es que yo lo vi a esto, ¿no? Por ahí había pibitos que iban a ver, no sé, a Catupecu Machu. No tenía ni idea que eran las pelotas. O pensaba, oh, las pelotas a banda, media Y salía Alejandro y, y como mínimo terminaba haciendo podo. Transformaba eso. Como claro, mínimo. Claro, claro, Como mínimo, ¿no? ¿Vos, vos elegiste un, un nombre que es el cazador. Sí. Justamente que tiene que ver con, sí. con, con la pelota, con letras de, de Alejandro. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? Bueno, eh... Me parece que dentro de las canciones de las pelotas es la, sin duda, la más representativa de él, ¿no? Por, por, por la melancolía de, del tema, por, por, por pasajes de la letra, por el clima intimista, por la fragilidad que tiene. Me parece que es un tema que es muy representativo. Y además el tema guarda, para el que lee el libro con atención, guarda un es la, la, la, la, la punta del ovillo para empezar a desentrañar cómo es la historia de Alejandro y cómo sí. él encarna también lo colectivo porque la letra del cazador no es suya pero la hace suya no, él la hace suya claro. la letra no es de él, la letra en el libro lo cuento cómo surge quiénes son los autores sí. ¿no? eh, y eso también demuestra su capacidad, ¿no? cómo agarrar algo una letra de de, de otra persona y, y volver la canción y volverla a esa canción. Y a la vez esa canción, como fue grabada, me permitió conectarla con otra historia. Entonces me di cuenta que era una canción que representaba varias cosas de Alejandro. Varios mundos Alejandro, claro. Entonces, sin duda queda bien. Al principio iba a llamarse Historia de un Cazador, pero bueno, después, de, después cuando nos juntamos ahí en la mesa con, con su estada... Me borraron historia bien. misteriosamente, salta historia. Bien. Bueno, pero bueno, los, los dio, quedó, quedó buenísimo igual, quedó buenísimo y yo quedé muy contento. Bueno, eh, hay dos laburos pendientes con la gente de Sudestada, ¿no? Todavía. Sí, sí, sí, quedamos bien. en que íbamos a, a seguir escribiendo sobre rock. Eh, Después sí, contaremos el resto de los Así dentro de poco vamos a tener noticias. Bien, perfecto. Fue muy lindo charlar con vos, Isaac. Muy lindo hablar sobre el Bocha, siempre, siempre lo es, y contar este tipo de historias. No, gracias a ustedes por invitarme, por el espacio, y bueno, ojalá que sirva para que más gente este, siga recordando a Alejandro, y el que no lo conoce que lo escucha a partir de ahora. Exactamente, qué mejor que meterse en el mundo de Alejandro Sokol, ese mundo vivo todavía, a través de este laburo. Un disparador firmado por el señor Isaac Castro, que compartió esta tarde con nosotros en la hora.